Hola, gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y en este video vamos a estar jugando Skyward. Y aparte de eso, vamos a estar viendo tres texture packs eh, que están muy godianos para jugar Skyward de PAN. Bueno, sin nada más que decir, vamos con el video. Ok, primer texture pack, el cual se llama. Eh. eh acabo, de, acabo de poner el Minecraft en un idioma no muy bueno. en eh, bueno, este otro pack es el Spectrum 32X Blue, el cual está de pana. Aunque me tengo que equipar ahora porque me van a empezar a pegar y no quiero moverme. Así que por acá, ve no, por acá. El otro pack está muy bueno, tiene eh, cosas bastante buenas. Es este otro pack bastante godiano, tengo que admitirlo. Tiene cosas bastante buenas, la verdad. O sea, como los bloques, los bloques me gustan, aunque son los originales, pero bueno. Igual, bueno, vamos a truchar a este tipo. Eh, la espada está muy buena, la espada me gusta. Aunque si aunque si se ven las cosas de negro, porque estoy con los shavings y se me buguea todo. Bueno, ahora me quité los shavings y ahora, bueno, ahora se ve mejor. Eh, acá está la espadita y la, el lasha el arquito. Lo que voy a hacer va a ser esto: pongo esto aquí y que pa. Todo? Bueno, vamos a por el tipo que está Por allá Quería decirles si se podrían suscribir Y activar la campanita Para Que no se pierda ninguno de mis videos Bueno, ignoremos eh, lo que pasó ¡Uh, Enderpearls! Es como un Enderpearl normal, pero con... El color más azulito y más llamativo Para mí Ok, viene un tipo Acá, vení, acá Oh, yo quiero escapar Es una nenita. Ok, ok Ok, viene un hill Ok, sigue molestando el tipo Ok, seguimos molestando el asquerosa. Amigo, mira, ahí se escapa, ¿no? Amigo, si del el pelo, estos tipos no pueden jugar. Voy a hacer una base media rata aquí. Y voy a pasar a comer manzanitas para curarme más rápido. ¿Qué? Ah, claro, ah, Por mí, claro, porque estoy como estoy esto. Mira. Dale, frío, Tú, Dios, man, ¿cómo joden? E Bueno, ignoremos lo que pasó porque eso me pasó por ser terrible, tremendo, tonto. Ok, vamos en medio y mandamos este tipo. Que eh, señor, estás muy lagueado. Eh, Debería comprar con internet. Porque sinceramente lo que me es muy malo. Así que vamos a matarlo. al son. Ok. Eh, no sé qué acaba de hacer. Pero no me importa porque me voy a comer este pibe. Uh, amigo el autoclicker de la sala. Uh, amigo el autoclicker. Y este es el mequille. Toma, amigo. Toma, amigo. ¿Cómo te conveo, amigo? Amigo, ¿cómo me vienen todos? Me encanta. la deja. Víctor Bueno, la partida anterior no sé qué hice, pero la terminé ganando, así que. Cuento como que la gané. Creo que este tipo no está teniendo muy buen internet últimamente. ¿eh? ¿Eh? What? What the fuck? Dejemos la no mal tipo porque ese tipo se va a quedar ahí todo el hasta que vuelva a deslaguearse. Y hasta que se vuelva a deslaguear va a ser un problema, así que. Este tipo no sé qué hace con su vida. Por favor, morite. Ahí está bien. El tipo trató de tirarme con todo, amigo. Con, con arco, con bolitas. Y no le sirvió absolutamente nada, así que. Jaja. Ja. Bueno, este tipo es el típico tipo que te va a empezar a tirar. Bueno, gente, este es otro pack de siesta. Maté. Me escapo. Me escapo, me escapo, me escapo Agarro, me equipo Esquivo Combeo Al revés Me termina cambiando Amigo ¡Déjame de seguir! No, me mató, amigo Este es el Tattoo Pack de siesta Que creo que también es... Eh, creo que también Que creo que también es 32x O sea, 32 pixeles ¿cómo te? ¿A uno? Cómo de jardeo Amigo, cómo de jardeo bro, soy muy bueno. Uh, Adiós. Adiós. Uh, uh, salgo de peor. ¿El de nuevo te vas a subir. Oh, amigo, qué asco. ¡Mira! ¡Y se escapa, amigo! De hecho, tiene mejor armadura que yo. Casi me mata. No sé cómo sobreviví a ese vivo porque me dejó a un corazón. Pero igual, le agradezco a Dios por dejarme vivir. Ok, acá está Luis. Luis, Luis, Luis, Luis, Luis. No, amigo, está ocupando blog. Hit acá agarro esto uh, ok, lo acá tuki, tuki, mareo mareo ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Vuelto vale Porque okay, voy, voy, voy, voy, voy, voy, vale vale Vení vale Vení acá, vení para acá, acá. No, vale vale me vale botellas de... Experiencia Muere vale. Bien También muere, tú Me escapo, me escapo Agarro... Bien, agarro esto, que me servirá. Amigo, cómo me matas a esos dos que soy muy bueno jugando a este juego <música> <¡No>! <música> Amigo, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? acabo de jugar? Dios amigo, no, qué tenso qué tenso, qué tenso Amigo, lo que hice no lo intenten, porque probablemente se caigan Amigo, lo que hice recientemente No lo hagan, porque probablemente se mueran Y lo digo, y lo digo por experiencia, ¿ok? Ay, ¿qué me está parando? Ok, para acá, para acá. Hola, guacho. Hola, guachín. Me la puedo creer. Este es el Total Pack de Chasky de 16. Este es otro Pack sin duda sube FPS porque tiene 16 píxeles y eso es lo que más sube FPS. Ok, mago de cubos. Váyanse de aquí, por favor. O sea, váyanse. Váyanse de aquí. ¡Maldito rata! ¡Sale, mago de, mago de cubos! ¡Mago de cubos! ¡Mago de cubos! Muerto. ¡Mira la manzana, amigo, ¡Mira lo que es esta manzanita! ¡Está muy gordiana! ¡Está muy buena! La manzana es lo que a me gusta de este otro pack con los bloques y la, el juego. Voy a dejar de ¡Pego! ¡Mato! ¡Mato! ¡Mato! ¡Mato! ¡Mato! ¡Mato! Bien. Voy a ver, no me a la pelea. Mato, mato, mato, mato, mato, mato, mato. Ya que toca. ¡No! ¿Qué? Si sí, hay otro pack, este es el Chasky por 16. Sigue sí, todos los packs Este es el Chaski Por 16, muérete nuevo. Uy, casi me muero, voy a matar a este Hasta pronto que me lo mato Aunque tenga menos que de <ríe> <ríe> aquel qué buen... qué buena jugada, bro Tomada Adiós, compañero Adiós <ríe> El tipo no me ve, no me ve Agarro cosas, vuelvo. Porque ahora puedo por lo menos enfrentarme a este gil. Vuelvo, vuelvo, voy. ¡No! Bueno tonto, espero que les haya gustado el video. No se olviden de seguirme. Dar like si es que les gustó este video. No se olviden de descargar el tetle pack que más les gustó. Recuerden que el chaski por 16 es el tetle pack que más FPS boostea. Porque es el que menos pixeles tiene que cargar. Así que bueno, sin nada más que decir. Nos vemos. Adiós.